Buenas, este es un trabajo que trata sobre los principales enfoques teóricos de la inteligencia. Mi nombre es Maynor Acosta González, estudio informática educativa en la UNED y pertenezco al Centro Universitario de Sarapiquín. El concepto de inteligencia se ha tratado de definir desde los, desde los antiguos griegos, pero a pesar, de que la, a pesar de la multiplicidad de definiciones, ninguna hasta el momento puede ser considerada como paradigmática. También se ha plantado una serie de teorías sobre el tema que responden a dos factores, tanto culturales como sociales, y es importante señalar que son de la época en la cual se postularon. La dificultad para poder llegar a un consenso es grande y de plena aceptación, no, pero esto no ha sido un obstáculo para que los diferentes científicos en diferentes campos sigan generando sus definiciones y teorías. De esto que parte que la inteligencia resulta de la unión de dos términos, logos y nous Logos significa, entre otras cosas, elegir, recoger, reunir, juntar, etc. Y corresponde a un desarrollo en un discurso argumentado. Y por otra parte, nous se relaciona, entre otras cosas, con la facultad de reflexionar, pensar, meditar, res, percibir y memorizar. Por esto es que las teorías de la inteligencia se agrupan en dos grandes grupos, las implícitas y las explícitas. Las implícitas que son, son las que son elaboradas por personas que no han investigado sobre el tema, es decir, no tienen un respaldo científico, y se consideran propias de, de subsentivo común. En cambio, por el contrario, las explícitas, estas responden a una serie de pruebas y se supone que miden el funcionamiento del intelecto. Ahora, importante señalar que dentro de las explícitas, ¿verdad?, se dividen en cuatro grandes grupos: están las psicométricas, las biológicas, las del desarrollo y la de las inteligencias múltiples. En el caso de las psicométricas, estas se relacionan con el desarrollo de las pruebas de inteligencia y con un análisis factorial. Por esto es que no se pueden verse de forma separada con las pruebas comunes de inteligencia. Las biológicas. Estas, en esta la inteligencia se ha estudiado desde la perspectiva del desarrollo de, en diversas especies y con relación a, por ejemplo, el tamaño del cerebro, la raza, la herencia, etc. Teorías del desarrollo. En esta se estudia la inteligencia humana desde un perfeccionamiento del mismo. En esta hay dos, dos corrientes de pensamiento muy fuertes. Está la de Piaget, que él no consideró la inteligencia como algo innato, que más bien esto se va desarrollando con el tiempo, desde que uno nace hasta que es adulto. Y estas, las, las, estas dos eh, son también influenciadas por el medio y por la dotación genética. Y por otro lado, Vygotsky dice que casi todo lo que las personas hacen se encuentra implícito en el contexto en donde ellos viven, es decir, que la inteligencia pertenece a su cultura. Y tenemos la teoría de las inteligencias múltiples. En estas se enfatiza la adquisición, el almacenamiento y la utilización activa de la información. Entre las, entre las teorías más sobresalientes en este ámbito se encuentran las teorías de, que propuso Garner y Elaine de Weaport. Y por otro lado, la teoría triárquica postulada por Robert Stenberg. Ya en sí, en caso de, las teorías, de la teoría de las ciencias múltiples propuesta por Garner, dice que es básicamente un potencial biosociológico para que, para que estos pueda procesar información. Y que esto se puede activar en un marco cultural que nos ayude a resolver problemas y que esto crea un valor eh, pues bueno para nuestra cultura. En esta, hasta el momento se han descubierto ocho tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, la musical, la lógico-matemática, la corporal-sinestésica, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Mis conclusiones. Bueno, que definir la inteligencia es sumamente complejo dado que esta es multifactorial, es decir, eh, influye en muchos campos del saber humano, por lo que llegar a una definición exacta es imposible. Y las existentes hasta ahorita no se pueden considerar como paradigmáticas, es decir, no pueden ser como consideradas únicas para todo el mundo. Y hoy en día en nuestros contextos educativos que vivimos, donde las nuevas tecnologías deben de ser ágiles es decir, adaptables a los cambios. Estas se deben sustentar en teorías que sean consideradas holísticas, es decir, multifactoriales o multisectoriales. La teoría de las inteligencias múltiples es la que mejor calza en este contexto actual, dado que, como hemos visto, el, la inteligencia se compone de múltiples conocimientos y, y teorías en este caso. Por, lo, por ende, que lo más aceptable hasta el momento de las teorías propuestas para contextos educativos es la considerada como inteligencia en múltiples. Muchas gracias y estas serían pues, las referencias bibliográficas que se utilizaron para este trabajo.